Los del otro lado del planeta, ¿no? Sí, buscamos este, coordinar China, experiencia impresionante, escuchar los webinars de China, escuchar los webinars de, de, de, de, del otro de NACA, de, de, de, de Bangladesh, y escuchar todo, todo, cómo se mueve el coaching en, otro, en otros lugares del mundo, la verdad que que es un ejemplo de cómo, cómo funciona esta familia de IAC, ¿eh? y bueno, y colaborando como siempre, es un vicio que yo tengo por ahí. Este, así que bueno, ya les voy a, les voy a compartir ahora en unos minutos alguna información al respecto. Quien va a hablar desde acá, desde, desde Montevideo, Uruguay, y abriendo estas conferencias va a ser Samantha Parra, donde va a explicar sobre las maestrías y su interrelación. Después continúo yo, Gonzalo de la Canal, que voy a hablar desde el efecto Pigmalión hacia la maestría 2 de la IAC. Me va a seguir Mariana Méndez con el impacto de los valores y las creencias viviendo la maestría 2. Simena López va a estar en el cierre de, de los expositores, más que nada hablando sobre la maestría 2 aplicada al plan de desarrollo personal de las corporaciones. Es decir, la idea es rondar sobre la maestría 2, que es percibir y expandir el potencial del cliente eh, con distintas miradas. Los speech no van a ser de máximo 15 minutos, de manera tal de que puedan tener una idea al estilo de las charlas TEDx, una idea expuesta y con distintas miradas sobre lo mismo. Así que la introducción queda a cargo de Gerardo, siendo las 21 exactos, como si fuese en la radio y mirando el reloj. Sí, estoy, estoy, estoy listo para, yo sé que, que algunas personas pueden estar demorándose, pero vamos a arrancar, estoy queriendo solamente salir de cerrar una, acá está. Acá está esto se puede bajar y esto se puede arrancar. Y bueno, sí, son las 21.00. La verdad que puntualidad. En Uruguay esta puntualidad no es habitual, pero vamos a hacer el inicio desde ahí. Este. No estoy compartiendo. Un segundo. ¿Cómo la cómo va llegando. Bien. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos viendo lo que tenemos que ver? Sí. Bienvenidos. Ok, arrancamos. Bueno, bienvenidos realmente a este, a este webinar, bienvenidos a quienes se han tomado el tiempo de acercarse a IAC en, eh, en, este, en este aniversario. Esta es una iniciativa de webinars que organiza los capítulos de habla hispana, eh, que cada vez van creciendo en mayor cantidad, este, y realmente estamos muy contentos de cómo ha venido evolucionando eh, esta, esta, esta etapa esta etapa de, de, del florecimiento de IAC en Latinoamérica eh, yo lo que quiero puntualizar en este caso es el compromiso eh, de los que están y el compromiso los que van a llegar y el compromiso de quienes trabajan para organizar estos eventos el compromiso es algo que destaca a los coaches algo que destaca a la familia de IAC me parece que es importante manifestarlo todo, incluso algunas personas de IAC que están a las 2 de la madrugada en España y desde les de todos los países que nos acompañan habitualmente en este, en este evento si eh, de alguna forma chequear el silenciamiento de los micrófonos eh, les pido a todos que silencien el micrófono en algunos casos puedo y en otros no. Creo que sí, ahora estamos bien. Este... Bueno, te voy a pedir si puedes silenciar el, el micrófono, lo mismo que Carlos Alberto Álvarez, bienvenido. Y bueno, y, y, y seguimos en todo caso con, con el tema. Bueno, estaba comentando justamente que. No, no es que... Quería señalar que justamente más o menos el porcentaje de personas presentes en este webinar de acuerdo a lo que fueron las invitaciones, y, y esto lo quiero destacar, este, el, el 32% son miembros, pero la mayoría, quiere decir que todo el resto, o son, fueron miembros anteriores o no son miembros o les interesa ser miembros. Y lo destaco esto porque es una iniciativa, una corriente que se está manifestando eh, sobre el crecimiento permanente de lo que es la International Association of Coaching y lo que implica todo el esfuerzo que están haciendo los responsables de los capítulos para atraer e interesar gente. Es una propuesta que, sobre eso voy a, a extender lo más rápido que pueda, que realmente nos, nos enorgullece, es el trabajo de todo un equipo, que eh, estamos creando el futuro profesional desde las distintas partes de Latinoamérica, las distintas partes de, como decía antes Gonzalo, de, de, de de Asia, China, este, Europa, Estados Unidos, o sea, hay una movida realmente importante y vale la pena destacarla. Y por supuesto a los que no son miembros y a los que están llegando por primera vez, es una invitación para que se unan y se sumen desde este aprendizaje. Básicamente, para hacer un rápido panorama, los capítulos distribuidos a lo largo de, la, de, las, de, de Asia, América y Europa, eh, van creciendo y hay un montón de capítulos que se están terminando de armar y, y otros, digamos, en línea, pero creo que, que se está este, volviendo a convertir en una organización realmente global y, como decía antes, este, la interacción entre los capítulos, las actividades que pueden partir de la India, de China, de Dhaka, eh, eh, lo, que, lo, que, lo que organizan en, en, en los distintos continentes que todos los miembros pueden aprovechar, es una gran oportunidad de aprendizaje, bueno, la verdad este es un punto a tener en cuenta en un mundo global, una organización verdaderamente global. Y bueno, y hoy nos toca a los líderes del capítulo de IACEDE en, la, en Latinoamérica, que este es fundamentalmente el trabajo de, de nuestro, de nuestro eh, en, este, en este caso los todos los países de habla hispana, eh, con sus líderes y sus equipos, eh, a los que reconozco fundamentalmente y por supuesto también reconozco a los voluntarios que colaboran con cada uno de, de, de estos capítulos y es una invitación a quienes están hoy sumándose a este, a este webinar la posibilidad de que, de que se contacten y que, que se comuniquen con los capítulos a través de Facebook, a través de la página, y, y que tomen contacto para que puedan ser parte de las actividades presenciales que también ahí se hacen. Entre las actividades virtuales empezamos en junio con el primer webinar, que fue un webinar de introducción a lo que es IAC. Continuamos en julio con lo que implica que esperan los coches de IAC, estos, eh, ambos webinars organizados cada vez hosteado la primera vez por IAC México, la segunda por IAC cada mes va a haber un webinar organizado por los líderes, ¿Sí? por una ciudad o por un, por, un, por, un, por un capítulo de algún país. En este caso, este, este, en esta oportunidad, nos toca el de eh, Uruguay. Quiero decirles que estos webinars están siendo grabados. ¿Dónde está la sí, otra silla, sí, amor? Si nos solicitan, eh, podemos eh, compartir el... Este, la, la, los links a, a los videos. Muy próximamente van a estar en la, en la página de IAC, hay una nueva página de este camino. Eh, realmente va a, va a, a marcar un, una, una diferencia y además va a tener una cantidad de contenidos muy importantes para apoyar a los miembros para nutrir a los miembros de lo que es el coaching de IAC, con todos los webinars que se están realizando, con los webinars de aprendizaje, va a ser realmente un canal importante que muy próximamente se va a, a activar. Este... Bueno, y hoy estamos con este el tercer webinar de Latinoamérica que organiza IAC Uruguay, eh, la mirada empoderadora a las maestrías de IAC. Eh, lo que ya quisiera que se agenden es que esto sigue en septiembre y es el cuarto webinar, va a estar este, organizado por IAC Venezuela y vamos a profundizar el camino de las maestrías. Esto es el 17 de septiembre y haremos el mismo procedimiento de inscripción. Quienes rejen sus datos obviamente en el listado eh, del chat, más allá, los que ya están inscritos por supuesto van a ser invitados y los que no se inscribieron por formulario, les pido que lo dejen en el chat para poder ser invitados para este y todos los demás eventos. Bueno, la agenda de hoy rápidamente tiene que ver con esta con esta propuesta de, de, de, de lo que es eh, una, una, una mirada a lo que implica el empoderamiento de las maestrías desde la maestría 2, fundamentalmente, que tiene que ver eh, con eh, afirmar y expandir el potencial del cliente, Rápidamente voy a llegar a, a la mención de todas. Así que ahora continúo con la, con la, con la este, introducción, un poco la historia de IAC, para, para ese porcentaje de gente que sabemos que es nueve que no lo conoce. Este, yo les voy a pedir que a, a quienes eh, ingresen, no solamente se presenten, y que escriban en el chat qué les gustaría conocer de IAC o qué les, gustaría, qué les gustaría saber desde este punto de vista este, con respecto a lo, que, a lo que podemos hoy dar la respuesta. Termina la introducción como dijo en su momento Gonzalo, este, vienen las presentaciones de Samantha Parra con la integración de las maestrías, Gonzalo de la Canal, con el, el enfoque desde el punto de vista del efecto Pygmalion, Mariana eh, Méndez, eh, ambos son eh, Master Practitioners, del de primer nivel de designación de la, de la IAC, con creencias limitantes, Jimena López, con la maestría 2 aplicada al desarrollo, y luego las preguntas que ustedes quieran hacer les pedimos que las preguntas las vayan poniendo en el chat, de forma tal de poder ir este, eh, preparándolas. Y demás. ¿Qué conoces de la ICF y qué te gustaría conocer? Eso ya lo pueden ir eh, completando en el chat. Rápidamente les cuento en esta síntesis, IAC es una organización global independiente, sin fines de lucro, organización certificadora profesional que es fija estándares y ética para la excelencia del coaching profesional. Eh, está dedicada a sostener el crecimiento del coaching de calidad y coaches del mundo entero basada en valores, maestrías y código ético de IAC. Cuando ustedes escuchen alguna presentación de IAC, el eje que van a ver es el eh, fuerte eh, foco que se le ponen los valores de IAC, eh, que son fundamentales, donde la inclusión, la diversidad, son los, son los este, valores mandantes que hacen que IAC sea una real organización abierta sin limitaciones, sin exclusiones, y se integra y que invita a todos los coaches pertenezcan, a las organizaciones que pertenezcan, eh, o a las escuelas que pertenezcan, a desarrollar el camino de lo que nosotros, por lo menos yo llamo el futuro del coaching. Y las maestrías, que no solamente son un poco el centro del aprendizaje de un estilo de vida de coaching, también el código de ética de IAC, son los otros pilares que la conforman. Y por supuesto, y ahora voy a explicar muy rápidamente, el propósito de los más rigurosos en de certificación, que es lo que destaca y hace, es proveer a los clientes de coaching una medida válida que asegure que reciben un coaching de alta calidad. No me voy a extender mucho en esto porque obviamente esto da para otra presentación. Quiero compartir esto ya desde un punto de vista personal. Yo soy un, un gran admirador de la gente que innova y la gente que está en el cambio. De hecho, Steve Jobs fue y es un inspirador mío permanentemente para lo que fui creando como, como la comunidad de cambio, de, de la comunidad de Cochino de Uruguay y demás. Y el pensar diferente y el pensar simple ha hecho que la visión que él tuvo en 1984, que fue cuando tuve la posibilidad de trabajar en, en Apple para, la, para el lanzamiento de Macintosh, fuera la visión de una persona en una computadora. quien no hubiera dicho en ese momento que eso iba a ocurrir, eh, era una fantasía. Y hoy todos tenemos una computadora en la mano. ¿Por qué señalo esta visión, que me parece importante? Porque esta visión nos lleva al otro eh, personaje que para mí admiro y que realmente sigo y que vale la pena conocer, y es Thomas Leonard. El, visiones similares, digo, porque, porque lo que básicamente podríamos decir que imaginó eh, Steve Jobs para lo que es la tecnología, lo imaginó Thomas Leonard para el coaching. Y hoy, quienes estamos viendo el coaching, debemos reconocer en este caso que su forma de ver y de pensar marca la diferencia en lo que realmente eh, está pasando y va a pasar en el futuro del coaching. Lo voy a hacer corta, pero básicamente, es, es Toma el Leonor, quien denominamos el padre coaching moderno, la pregunta que de alguna forma él estableció, o sea, es, ¿qué separa un coach o un gran coach del resto? ¿Cómo encuentro un gran coach? y cómo sé que soy un gran coach. Este es un poco la, lo que de alguna forma trazó el camino de todo lo que él creó, eh, donde una de las cosas que obviamente tenían que ver, es el énfasis eh, en que el centro de coaching estuviera en el cliente. Pero básicamente para entender esta, esta historia, lo que él hizo a, a través de la creación de, que, de, de lo que primero fue el, la Villa del Coaching, o Coachville como la IAC, y fueran tan atractivas, fue justamente la, la idea de que él considerara que no hacía falta una capacitación de marca de escuelas y demás para, para, para tener un certificado o para ser un coach certificado. Él creía que algunas personas a través de los buenos genes, o como fueran criadas, eh, nacieron para ser coaches. Por lo tanto no necesitaban unirse a escuelas de entrenamiento con costos así tan, tan este, importantes. Simplemente necesitaban aprender el lenguaje y la técnica del coaching, y del mismo modo creía que otras personas que si habían recibido un entrenamiento o una este, sabiduría comparable en la vida podían de alguna forma encarar el, el camino hacia una manera de ser y de trabajar. Eh, creo que ya sé, en ese momento fue un tipo de un tipo de organismo de certificación innovador en el mundo del coaching por la forma en que trabaja lo que implica el reconocimiento de los conocimientos. aplicados. Y eh, lo que de alguna forma hoy prima en esto es la posibilidad de que exista un sistema de certificación sin tantos complicaciones, sin tant, este, en fin, eh, vueltas para ello. La eliminación del tipo de capacitación o calificación de marcas de las escuelas para aprobar el examen de entrenador eh, es un poco lo que... Lo que decíamos recién, el aprender lenguajes, el asegurar, el asegurar coaches certificados de alta calidad sin requerir accesorios o requerimientos, y el, la, la creación de un alto sistema de certificación. Y además, vio esto de que además de lo que puede ser el coaching uno a uno, la relación cliente-coach, su visión era mucho mayor que eso. Vio las habilidades de entrenamiento utilizadas en todos los contextos. O la hola, Reina. Esto significa de alguna forma lo que significa vivir el coaching. Podríamos decir que, que de repente el coaching, eh, o los coaches que podemos vivir el coaching, ya no tenemos que solamente eh, percibirlo, sentirlo desde el punto de vista de lo que es, sino que es una forma de vida es una, es una actitud y que este, todos son coaches, según la visión de Thomas Leonard, como tal, todos este, tenemos una, una capacidad de desarrollar este sabio interior, y de alguna forma, este, con dos puntos que, que yo quiero marcar acá, es cómo comunicarse eh, limpiamente con, una, con, con, con el cliente, o sea, en lugar de... Eh, de, de, de alguna forma impulsar la propia agenda, que esto es algo que todos entendemos, pero que en este momento o en ese momento quizá no, no estaba todo claro, y el hecho de navegar la curiosidad, digo navegar la curiosidad porque esta fue una de, la, de las proficiencias de las competencias iniciales que antecedieron a las maestrías y eh, tiene que ver con el hecho de respetar al cliente y no imponer las opiniones del coach. Eh, en esta generalidad, rescato una, una, una frase con esta cuestión de hay mucha, mucha, mucha sabiduría en lo que es, este, en lo que es, ha el coaching no cura a las personas enfermas, ayuda a las personas sanas a convertirse en extraordinarios. Y esto es lo que hacemos los coaches, este, creemos en el poder del cliente y trabajamos para que justamente el cliente pueda de alguna forma este, sacar lo mejor de sí y avanzar en su desarrollo. Cuando digo esto, y ato un poco las dos relaciones de, de, del futuro, del diseño del futuro, eh, quiero marcar este punto para que por ahí no lo tengan todo claro. ¿Qué diferencia el coaching del futuro? El mundo está demandando coaches con una capacidad práctica efectiva para, para, para aportar al cambio eh, que implica eh, apoyarse en la sabiduría natural de las personas, y acá lo que dice es medir el número de horas que se, que se ha coachado es considerablemente diferente a medir la habilidad con la que se coachea. Y así mide la habilidad con la que se coachea. Lo que quiere decir con esto es que por más que hayas hecho cuatro años de formación y hayas hecho 100 horas de coaching o 200 horas de coaching, esto no te habilita que seas un buen coach. Evaluar el estilo de coaching no es lo mismo que evaluar el dominio de la práctica de coaching. Estas son, una las, digamos, como las premisas básicas de, eh, que, que diferencian a la IAC. La certificación está basada en la comprensión cognitiva del coaching y la demostración, del dominio de la práctica del coaching. Es decir, que justamente es ahí donde IAC tiene los más altos estándares para poder eh, decidir qué es un coach o cuándo un coach está habilitado para, para para hacerlo solo mencionar que el trabajo de Thomas Leonard este no es solamente lo que uno puede decir de las maestrías Thomas Leonard sentó las bases de todo lo que usamos los coaches aprendemos los coaches y aplicamos los coaches y el volumen de trabajo que ha desarrollado eh, para quien se haya metido un poco en todas las herramientas sistemas este, eh, Clases y eh, eh, formas eh, de escuchar los distintos casos es inmensa. Me esto porque fueron las, las, las, las coprofilas, las maestrías sobre las cuales yo tuve la posibilidad de, de cuando terminé mi formación de coaching ontológico, este, buscaba mirar un poco qué pasaba con el coaching global y topé justamente con la IAC. Y ya en ese momento se estaba, eh, estaban las conferencias de Thomas Leona, que pareció muy joven justo en el momento antes de fundar IAC, cuando todo estaba resuelto, cuando todo esto ya estaba hecho, y, y bueno, fue a tomar este aprendizaje inicial, que es una versión, digamos, previa, eh, que es, esto da lugar a una charla oportuna en su momento, como también todos los datos que tienen que ver los puntos de estilo. Entre, las, entre lo que él escribe en ese punto y lo que hacemos hoy, creo que está, está levantado por todas las formaciones, las verdaderas herramientas que definen, ocho por lo menos que, que, que, me, que definieron en, en mi camino esta formación. Yo me formé en coach ontológico, después me formé y, y, y me inicialicé en coaching de competencias de la ICF, y volví de nuevo a la IAC y pude profundizar en este, en este aspecto. Y cuando hablo de coaching de futuro es porque estoy convencido que acá, desde el punto de vista de lo que es eh, las organizaciones, eh, me, me motiva me inspira la posibilidad, la flexibilidad, la visión y la amplitud con la que se puede crear el coaching en el futuro para el mundo, para el coaching en el mundo de hoy. Y una de las bases que son las que vamos a empezar a ver tiene que ver con las maestrías. Las nueve, las nueve maestrías básicamente eh, resumen una, una forma de vivir, una forma de ver el coaching, una forma de trabajar y bueno, sobre eso es sobre lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Eh, me gustaría entonces ahora que eh, pudiéramos eh, eh, hacer, eh, Gonzalo, te paso la, la posta para que hagas una breve introducción de la 1 de la para entrar en la 2, que es la que sobre el eje de esto va a funcionar esta conversación. Y es por eso, quiero solamente terminar con esta placa, yo estoy absolutamente convencido que estamos encaminados a generar el coaching del futuro. Sí, gracias. La visión de IRC tiene que ver con generar un mundo mejor, ir cambiándolo una conversación a la vez. Y si los coaches estamos viendo el mundo en el que tenemos, nuestro compromiso tiene que ver con generar ese mundo. Bueno, esta es la invitación a unirse a esta forma de ver y trabajar el coaching. Eh, a mí lo que me gustaría es darle un premio a, que, al poseedor del iPhone minor que tanto nos ha musicalizado durante la... Ah, ahí está. Ahora sí. No Muchas gracias la, por silenciarlo. Y, y estaba como, como las dos cosas. Bueno, ahora básicamente podemos eh, podemos este, continuar. Sin antes quiero saludar a quien no veía que estaba que había llegado. Todos los que han llegado, solo para ver que tenemos, bueno, realmente 47 participantes en la sala, y siguen llegando. Les doy la bienvenida a todos, les doy la bienvenida a quienes son líderes de capítulos. Eh, Nicaragua con Roberto Brenes, estamos. Este, está Nicaragua, quien más está sigo por pantalla. Perú con Yurka eh, Arevalo. Eh, tenemos a, a Luis Carlotti de Chile. Tenemos a Doménica Osirica de, de Venezuela. El equipo de, de los tres, este, de los cuatro líderes. A ver si Marcelo. José Ángel de México. Por Bienvenida por Costa Rica. Este. José Ángel Arán, de México, eh, y me falta uno, Cristian, de Chile, bienvenido, María de los Ángeles Rivera, de Puerto Rico, y, eh, bueno, Georgina González, nuestra asistente virtual, al servicio de todos los miembros, y gente que quiere información para comunicarse sobre lo que se hace en español, eh, Juan Carlos Apablaza, que va a ser quien va a, eh, es el líder del capítulo de Venezuela, quien va a liderar el, el webinar del de mes que viene, y bueno, presentados todos, porque me parece importante eh, el reconocimiento y el saludo a todos, le paso la palabra a Gonzalo de la Canal, que es el, eh, el chapter líder actual de IAC Uruguay, y colega, así que bueno, adelante. Bueno, Buenas noches a todos, la idea es hoy hablar un poquito más rondando sobre la maestría 2. Quienes nos va, nos va a ir aterrizando a esto, y ya le voy a pasar la palabra, es a Samantha, recién llegada acá a Uruguay, y me parece una buena oportunidad para que ella pueda exponer la interrelación que existen entre las maestrías. Así que, Samantha, puedes abrir el micrófono, para no hacer más extenso, las charlas como había adelantado van a ser charlas de no más de 15 minutos máximo, de manera tal de poder exponer cada idea desde los distintos puntos que se pueda ver la maestría 2, por lo menos los puntos que vamos a traer nosotros. Bien, Samantha. Bien, gracias, Gonzalo. ¿Qué? Buenas noches. Eh, ah. ¿Cómo va no a quedar grabado. Buenas tardes y buenos días. Sí, algo que iba a solicitar, por, por favor verifiquen todos, más que nada los que tienen celulares, que estén los micrófonos silenciados. Ya nos acompañó el iPhone Minor durante toda la introducción y sería bueno que... Sí sería, sí Yo creo que el administrador del webinar puede silenciar todos los... Este, todos los audios, así que Gerardo, si, si tú tienes los permisos de administrador, Están todos silenciados. de revisar dónde se hace eso, porque eso lo puede hacer el administrador. Bien, silenciados. comenzando entonces, eh, quiero dar un viaje de eh, por todas las maestrías para mencionar lo que es la interrelación entre ellas, que hace que eh, estas maestrías de, de la IAC sean realmente, tengan esa mirada empoderadora que vamos a comentar hoy. Para darle marco a la maestría número dos, como mencionó Gonzalo y Gerardo, que eh, considero que es la que le da el objetivo realmente a la relación de, de coaching, que es eh, percibir, afianzar y expandir el potencial del cliente. Entonces en este viaje, esta conversación, eh, voy a dar una, una repasada por cómo todas estas maestrías pues hacen eh, juego para que esa relación pueda existir. El hecho de que ellas se relacionen entre sí crea en la sesión de coaching un espacio protegido y cuidado para el cliente y esto permite que el cliente pueda explorar, pueda descubrir, pueda ensayar formas diferentes de mirar, de hacer y de crear, lo que se traduce en una transformación. Pero esta transformación no es solo del cliente, esta transformación es mutua, porque el coach, pues, eh, como yo suelo mencionar, no sale ileso de una sesión de coaching. Eh, este espacio relacional que crean las maestrías, le da relevancia y sentido a esa relación que permite generar esa transformación. Y esto es lo que es realmente importante. Por eso no podemos separar las maestrías, aunque cada una tiene su particular forma eh, de eh, interactuar con el cliente y en donde podemos ver los la, la comportamientos que nos ayudan a determinar si estamos... Eh, ...navegando esa maestría, pues ellas todas se relacionan entre sí. Este, este, este espacio de, de entrelazar es simultáneo, es decir, no hay una secuencia lineal. Es como este mundo de las neuronas que se conectan dando mensajes... ...y cada conexión de esas fortalece cada una de estas conexiones nuevas. Además... Es lo que permite que la, con, la conversación, que es la sesión de coaching, tenga un fluir continuo, esa relación entre las maestras. La maestría 1 es la que sienta las bases. Por eso pues, está de uno porque sin ella no existiría la relación de coaching. La confianza, que es la maestría 1, emana en principio del coach. Pero este principio eh, comienza cuando el coach confía plenamente en el cliente. Y además confía en el proceso. Se refleja cuando el cliente entonces se siente en libertad de ser, de expresar y de transformarse. Con la maestría de la confianza podemos percibir, afirmar y expandir que es la maestría 2 y es la que hace que todo el objetivo de la sesión de coaching pues tenga sentido. Cuando tenemos la maestría 1 y la 2, que se, una permite la otra, hace que el coach pueda ver esos destellos de luz y pueda además ser espejo para que el coaching o el cliente pueda este, ver realmente en nosotros y en la relación lo que necesita para avanzar. El percibir es la maestría 2. El principio básico de la maestría 2 es parte de escuchar, y ahí se relaciona directamente con la maestría 3. Pareciera que llevan una secuencia, pero ya vamos a ver cómo todas ellas este, saltan como conexiones en neuronas. Esta escucha que repetimos frecuentemente como parte del entrenamiento, que va más allá de las palabras, eh, abarca también. Eh, leer el silencio, leer la corporalidad, leer las emociones. Pero esa repetición de que sea solo más allá de las palabras, eh, que es lo que aprendemos tácitamente, también implica que el escuchar con compromiso desaparece el yo, el co, para entregarnos al otro. No significa que compramos la historia cuando nos entregamos al otro, significa que entramos en su mundo para ver cómo él lo ve y para comprender. Esta maestría no interpreta. Y aunque aquí se mezclan las creencias, los recuerdos, las expectativas, los deseos de del coaching solo se puede mantener el enfoque cuando traemos la maestría número cuatro, que es procesar en el presente. De este enfoque luego... Podemos entonces mantener propósitos claros e invitar a la posibilidad que son maestrías 7 y 8. Pero con la maestría 4, yo considero que eh, la relación de coaching se identifica y se distingue y se separa de otras disciplinas. Porque este procesar en el presente es lo que hace este, esa relación especial. que a pesar de que hay cosas que han afectado, hay creencias, hay... Esos mundos del, eh, del, del cliente que están en su interior y esas expectativas que tiene de su futuro están presentes. Nosotros traemos al presente eh, todo eso y lo utilizamos para crear ese nuevo futuro que el cliente quiere este, expresar, quiere manifestar. En el marco de la maestría 2, que es afirmar, percibir, afirmar y expandir, y la maestría 3, le da sentido de oportunidad a este aprendizaje y experiencias del pasado, pero lo utiliza para construir un futuro mejor. De manera que esa relación pues, no puede romperse en una sola maestría. ¿Cómo me sirve aquello hoy para comenzar a ser quien puedo llegar a ser? Y esto hace que eh, se expanda la conciencia y hace de la relación lo que yo considero que es atemporal. Hace la relación atemporal, porque traemos todos esos espacios, lo que ha pasado, lo que puede pasar a lo que es hoy, y todo pasa a ser una, este, una combinación de aspectos importantes que nos van a llevar a que esa transformación que queremos se dé. Cuando combinamos el silencio, que es el recurso clave, considero yo, de la maestría número 3, con la presencia, que es la maestría número 4, y además le damos acción y vida con las maestrías 5 y 6, que son expresar y clarificar. Eso hace que el coaching sea esa conversación fluida que genera mayor comprensión y... Elimina o disminuye el grado de incertidumbre. Todo esto hace que la curiosidad del coach, el interés genuino que él tiene y un respeto profundo, estas maestrías 5 y 6, expresar y clarificar, puedan hacer este cuestionamiento. El cliente se cuestiona, el coach puede hacer cuestionamiento, pero es un cuestionamiento amoroso, amable. Y esto fortalece la confianza y permite además expresarse claramente aumentando el grado de conciencia. Cuando esto va pasando, la maestría 6 modela, es la que yo considero que modela lo que conocemos o oímos muy frecuentemente como preguntas poderosas, que considero que son poderosas en la medida en qué hacen sentido al cliente y le permiten la reflexión. Hay dos tipos de preguntas que yo este, encuentro en las conversaciones de coach. Una es para yo, coach, comprender lo que está pasando, la, la situación, y otro tipo de preguntas que es para que el cliente comprenda. Considero que debemos enfocarnos en la segunda y tener la suficiente humildad para no pretender saber todo lo que está pasando con el coaching, para no creer que tengo la pregunta poderosa y además para validar con el cliente siempre, porque solo el cliente, el coaching, tiene la respuesta. Sabremos que él encontró una nueva mirada con su expresión. Es este, inevitable que eh, la corporalidad, la emoción, eh, se muestre en el aspecto físico del de coaching. Y eso va a ser suficiente satisfacción para que nosotros podamos seguir avanzando. Aquí en la este, maestría 7, expande la maestría 6 al darle enfoque a lo que se ha descubierto en función de los objetivos, las metas y el propósito que tiene el cliente. Pone en perspectiva las intenciones y promueve que el cliente acepte más compromiso y más responsabilidad consigo mismo. Esto hace que él tenga esos propósitos claros presentes, junto con la maestría 4, durante toda la sesión de coach. Si las maestrías 1, confianza. La 2, percibir, afirmar este, y expandir el potencial. 5 y 6, expresar y clarificar se han puesto de manifiesto durante toda este, la sesión y la relación de coaching, entonces va a surgir de forma automática la maestría número 8, que es invitar a la posibilidad. En la maestría 8, eh, yo considero que es la maestría de la innovación. Y aquí este, me encanta lo que comentaba Gerardo al principio. Eh, porque en la innovación, el, el coaching, y el coach, inclusive, pueden conectar cosas que aparentemente son incompatibles, pueden explorar el interior y el exterior, los recursos que se manejan y crear soluciones. Además, es la maestría que nos permite elegir, porque al tener un abanico de opciones, el cliente puede elegir, cosa que a lo mejor antes no veía, porque solo veía una opción y... Puede que esa opción haya sido limitante para él. Cuando se ha generado todo este aprendizaje expansivo y para darle continuidad a toda esta relación, entonces aparece la maestría número 9, en donde respaldamos con sistemas y estructuras de apoyo al cliente. Se apoya en M2, que es la que le da el objetivo, en la M4, la llamo así para simplificarla, y, eh, porque estamos procesando siempre en presente y este, la maestría 4 no deja para después lo que hace falta para avanzar. Y se si ayuda con la maestría 7, pues siempre van a mantener el propósito de la sesión y los objetivos y el propósito del coaching eh, en el momento, en el aquí y en el ahora. La relación entre las maestrías considero que es lo que le da fuerza a la relación de coaching. Una sin las otras, pues nos dejarían miopes al proceso de empoderamiento de las personas involucradas. Coach y coaching, cuando estamos trabajando uno a uno. Pero incluso yo he tenido la experiencia de este, un aprendizaje de coaching muy respetuoso de forma grupal, en donde todas las personas involucradas aprenden y se transforman. Así que cultivar las maestrías, empoderan la mirada y expanden el mundo de lo posible a nuestro alrededor. Los invito entonces a incorporar y cultivar la ma las maestrías para empoderar la mirada y podamos transformarnos y transformar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Samantha, por esta primera charla. Eh, muy, ahora me continúa a mí, conmigo, siguiendo el orden que teníamos. Y lo que más les iba a traer, era algo que me tropecé cuando empecé a estudiar coaching allá hace muchos años, y que me pareció algo que era quizás una de, de los santos reales del coaching. Por eso me interesó tanto la maestría 2, porque la encontré como que era la parte que le podíamos dar la vuelta a todo lo que estábamos haciendo, porque era el, justamente el cambio de enfoque de lo que se venía haciendo. Y principalmente fue cuando en la parte de enseñanza me encuentro con el estudio, con un estudio que ya era bastante viejo, de 1968, de Rosenthal y Jacobson, allá por Pensilvania, donde habían hecho un estudio que lo habían llamado efecto Pigmalión a los resultados que habían tenido con ese estudio. Principalmente Pigmalión era un escultor, un hábil escultor, que se dedicó a hacer estatuas y obsesionado en ello, buscó hacer la estatua más bella que, que quería, la mujer más bella que podría haber imaginado, y tanto fue así que se enamoró de ella, se enamoró de su estatua, de su propia creación. Tanto era el amor que tenía Pigmalión hacia su estatua, que tuvo la piedad de Afrodita, y por esa voluntad de Pigmalión y por ese amor de Pigmalión la hizo humana esa estatua. De ahí viene el efecto Pigmalión eh, eso de hacer real tus deseos, hacer real tus visiones. Y desde, es de ahí donde Jacobs, Rosenthal, toman el nombre, para esta prueba que fue simplemente a... Se hizo con unos cuantos eh, college en Estados Unidos, donde se hizo una prueba de nivel. En la prueba de nivel se evaluaron a todos los alumnos cómo iban a estar para el inicio del curso. De esa prueba de nivel se saca como conclusión de cinco o seis alumnos en los que se le indica a los maestros, exclusivamente sin darle los resultados a los alumnos. Solamente a los maestros se les indican quiénes iban a performar outstanding, quienes iban a estar más allá del nivel, que realmente eran brillantes, que le pongan el ojo, que de esas personas iban a salir los mejores alumnos. Finalizados los cursos anuales, se hace la evaluación, esta vez real, se pide el feedback a los maestros y realmente esos chicos habían performado más allá de la media y habían sido sobresalientes. Lo maravilloso y lo lindo de esta experiencia era que las evaluaciones no habían sido evaluaciones y que los alumnos habían sido elegidos al azar, que tanto los alumnos no sabían los resultados de sus evaluaciones como los maestros. Lo único que se cambió en este experimento era la mirada del maestro sobre el alumno y la posibilidad que abrió esa mirada sobre esos niños, y es de ahí donde yo vengo hacia la maestría 2, que es en percibir y afirmar y expandir el potencial de las personas, y esa posibilidad que tenemos nosotros como coach, de ver a nuestros clientes como esos alumnos sobresalientes. Y es ahí donde yo encuentro este efecto pigmalión tan relacionado a la maestría 2, a poder percibir, afirmar y expandir el potencial de nuestros clientes, porque ese va a ser nuestro trampolín para nuestras preguntas, ese va a ser el techo que le vamos a poner a nuestros clientes, en la medida que nosotros no podamos percibirlos de una manera abundante. El resto del trabajo va a ser mucho más difícil porque ya nosotros nos, les estamos entregando bajo nuestros ojos, bajo nuestra mirada, nuestros propios juicios. Y ahí es donde viene también el poder coachear libre de juicios, el no enjuiciar al otro, el poder ver la grandeza que hay en el otro. Por eso, cuando vi el efecto Pigmalión, que yo estaba muy embarullado con, con el tema del coaching y del estudio del coaching. Me aclaró un poquito más por dónde podía ser el camino. Ahora poder llevar esa mirada de grandeza, poder llevar esa mirada, no tiene que ver con alentarlos, sino realmente hacer como le pasó a estos maestros. Creer realmente que estos chicos, que estas clientes, que esta persona que tienes al otro lado es una persona sobresaliente y dejarlo surgir, como dice Maturana. Sin ningún, sin ningún juicio de nuestro lado, dejarlo surgir tal cual es, y de ahí ir sí, realmente afirmar lo que estamos viendo, confirmar lo que estamos viendo en el, nuestro cliente y expandirlo, invitarlo a la posibilidad. Por eso esa interrelación que tienen las, las maestrías, por eso veo la 8 la, la, la con con la dos tan invitar a la posibilidad, está tan, tan ligada a, a justamente a expandir el potencial del cliente. Y después, más metiéndome en eso, más allá de lo que habla la maestría 2, de poder expandir, de poder ver, de no ser un chill leader, todo lo que podemos encontrar escrito. Me encontré con el segundo desafío, y es cuando me empecé a encontrar... En los ojos del cliente, poniendo mi mejor, mi mejor percepción, mi mejor voluntad para expandir, para ver el potencial del cliente, me encontré en los ojos del cliente me estaban reflejando los míos. Y ahí encontré la segunda dimensión en percibir, afirmar y expandir el potencial del cliente. Encontré la dimensión de cómo estaba yo cuando me estaba mirando en los ojos del otro, percibiendo, afirmando y expandiendo mi potencial Porque de qué manera podía yo expandir al otro cuando yo no lo podía hacer en mí. De qué manera podía percibir al otro cuando no me estaba percibiendo a mí. Y ahí es donde me encontré en mi segunda etapa de coaching, ya aquí en Uruguay, buscando la manera de mirarme mejor para poder mirar mejor hacia afuera. Porque todo aquello que yo no haga interiormente, internamente, no lo iba a poder volcar hacia mis clientes, hacia, hacia quienes yo quería volcarlo. Entonces ahí es donde encontré la otra parte y empecé a vivir esta maestría de una forma interna. Por eso también invito a todos que las maestrías, no solo las lean, las aprendan, sino que empiecen a vivirlas, a incorporarlas, porque se van a dar cuenta que las maestrías en sí, para desarrollo humano, para desarrollo personal, son unas maestrías propias, no son del coaching, son unas maestrías de vida. Fue ahí cuando empecé a hacer ese trabajo de expandir mi potencial, de expandir y afirmarme de percibirme realmente, cuando realmente pude tener otra mirada y pude darle una mirada mejor a mis clientes. Y sin dudas, en esta ida y vuelta de mirar hacia adentro y mirar hacia afuera, me di cuenta de, de otra cosa más que al final, meditando y, y, y bajando un poco, era cómo jugar con esa ilusión de la mente, de qué es adentro, qué es afuera, cuánto es lo que es interno y cuánto es, lo, es los, lo que es externo. Y hoy en día, mirando a mis clientes, les doy gracias porque cada vez que me siento frente a uno de mis clientes, me siento a aprender. Me siento a aprender porque empiezo a mirar, a brindarle mis miradas, y de repente en lo más profundo de mis miradas, me encuentro en los, otros, en los ojos del otro. Y he aprendido más de mis clientes que de años y años de divano. Y lo aprendí de mí. Y me di cuenta justamente como coach la importancia de poder de tener ese trabajo interno y de tener ese, esa mirada del otro coach, de estar coacheado, para poder ampliar, para poder realmente sentarme frente a mi cliente y decir que percibo, afirmo y expando el potencial de mi cliente. Así que con esto quería cerrar, esto era mi tránsito desde el efecto Pigmalión hacia la maestría 2, y ahora quería darle paso a Mariana para que introduzca su charla y darle un poquito más de dinamismo y ver otra mirada sobre la maestría 2. Gracias, Fonza. Bueno, eh, mi mirada con respecto a la maestría 2, eh, y qué tan impactante puede ser para un cliente o un coach conocer sus valores y sus creencias ante un objetivo. Bueno, les voy a contar un poco eh, acerca de mi experiencia, porque también como coach este, también tenemos objetivos. Yo recuerdo mi primera sesión que, que tenía, que iba a tener, eh, que estaba bastante nerviosa, leía apuntes, estaba atenta a todos los detalles, en, en el lugar que iba a recibir a la persona, la temperatura, el ruido, todo, o sea, todo influía en, en ese momento. Y al empezar me di cuenta que necesitaba seguridad y confianza, para, para lo cual hice determinadas cosas. Leía, preguntaba, pedía ayuda, me creaba estrategias, estructuras de apoyo, que de alguna manera me dieran esa seguridad y esa, y esa confianza para conseguir ese objetivo que era tener mi mejor sección de coaching y que es hoy, mi objetivo es tener cada día mi mejor sección de coaching con el propósito de ser una ayuda realmente para mi cliente. Estas acciones están guiadas por mis valores. En, el, en mi caso personal, algunos de los valores que practico eh, desde mi actividad como coach son el respeto, la responsabilidad, y creo que el más importante de todos es la humildad. Y, ¿Y esto por qué? Porque la humildad para mí es que cada paso me sume algo, que cada paso me dé un nuevo aprendizaje, y estoy segura que siempre esto va a ser así. Y a medida que he ido este, trabajando con diferentes clientes, me he dado cuenta y he podido comprobar que cada cliente te deja un aprendizaje. Y desde este punto de vista, y con estos valores, es que establezco esa relación de confianza necesaria para establecer este, un proceso de coaching desde la humildad y desde el momento primero, ¿sí? Eh, me ayuda a esto a empatizar con mi cliente, a aceptar ante todo que el mayor experto sobre sí mismo es mi cliente y que mi rol solamente es ayudar a que se encuentre y a que encuentre sus propias respuestas. Entonces, ¿cómo empoderar a nuestro cliente sin darle nuestra respuesta, sin darle nuestras soluciones al problema que nos plantea? Entonces aquí quiero hablarles de lo que son eh, las creencias y los valores. Hablar de creencias y valores es como cuando hablamos del cuerpo humano y nos referimos a la columna vertebral. Los valores y las creencias son los pilares, lo que sostienen nuestra estructura. Mientras que los valores son esos principios fundamentales que los adquirimos mayormente de forma inconsciente, eh, quizás en nuestros primeros años de vida, pero a lo largo de la vida también podemos ir adquiriendo nuevos valores, que surgen de nuestra familia, de la sociedad, de la cultura. Ellos eh, nos motivan, nos dirigen, son como esas cualidades o atributos que de alguna manera cada uno de nosotros le da su valía, dependiendo de esa interpretación, de la importancia, la utilidad, de la belleza que cada uno tiene para nosotros, que cada uno de estos, este, que estos atributos tienen para nosotros, y sustentan nuestra identidad. Por otro lado, una creencia es una idea o un pensamiento, y están determinados por el significado que un hecho tiene de acuerdo a lo que yo percibo, así que ese hecho que yo observo, que yo vivo, tiene un significado que para mí es algo verdadero, y que luego de, de que lo percibo de esa forma, actúo, siento y me muevo de acuerdo a que eso es cierto para mí. El cerebro no distingue en si esto es real o es un pensamiento, basta que algo sea verdadero para mí, para que yo actúe en consecuencia con respecto a eso que creo. Cada persona va configurando su propio sistema de creencias a partir de esa interacción que hace con el mundo que lo rodea, de las experiencias, de las diferentes interacciones con personas, con culturas, con los miembros de la familia. Y así es que se va formando eh, ese sistema de creencias. Una de las formas en que nosotros identificamos a veces algunas de las creencias de nuestros clientes o de nuestros coaches es a través del de, de lenguaje. Como coach vamos desarrollando habilidades lingüísticas para identificar ciertas etiquetas, generalizaciones que nuestro cliente utiliza cada vez que eh, espera ciertos resultados, eh, de alguna manera, o se anticipa ciertos resultados. Eh, hay hay eh, clientes que, por ejemplo, podrían decir, bueno, el lunes es mi peor día. Está anticipando y está etiquetando y está anticipándose a que solo por el hecho de que sea el lunes ya será su peor día. Y esto, eh, se lo cuento con este ejemplo sencillo, pero una creencia, eh, eso que es cierto para nuestro cliente, es así y lo presenta en todas las circunstancias y bajo bajo cualquier objetivo que se presente. Ahora bien, en un proceso de coaching eh, a mí me interesa establecer un objetivo, ¿sí? Para trabajar un objetivo, eh, lo primero y el primer, el primer paso que tengo que establecer es que ese objetivo esté amarrado, que esté agarrado de mis valores. ¿Y esto por qué? Porque a partir de de esto, yo voy a poder construir esas creencias potenciadoras que van a impulsar al, al cliente a conseguir ese objetivo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, tengo un coachee que le puedo poner un nombre, le puedo llamar eh, Lucía, por ejemplo, y Lucía eh, tiene como objetivo que quiere subir, escalar la concagua. para eso establecemos cuáles son sus valores, ¿sí? Y ella establece como valores eh, su fuerza y su perseverancia. Y establece que esos son los valores que la van a llevar a la cima. Entonces, el hecho de que yo establezca eh, esos valores como sus valores guías, hacen que luego, a partir de ellos, voy a poder eh, potenciar la, sus creencias con respecto a estos valores. Porque el segundo paso es conocer cuál es el significado que para este cliente tiene sus valores. Y acá, eh, dentro del significado, es cuál es, la, cuál es el autoconcepto que esa persona tiene respecto a esos valores, ¿sí? Y además puedo ampliar esos autoconceptos buscando cuáles son los referentes, o, cuáles, o qué personas inspiran a una persona a tener ciertos valores. Y por ejemplo, en el caso que les contaba de este coachee, Lucía, que está buscando eh, escalar en la concagua, y que sus valores son la fuerza y la perseverancia, y su referente para esto, o sea, de donde tomó ese valor, donde ella puede identificar eso, es en su abuelo, ¿sí? O en su padre, o en alguien de la familia, o en un maestro. Y entonces cada vez que eh, ella piensa en cómo podrá sortear estas situaciones de fuerza y perseverancia, piensa en cómo lo harían ellos, ¿sí? ¿Y cómo tomó eh, Lucía este valor? Bueno, porque cuando ella era chica, de repente veía a su abuelo que para conseguir algo, eh, por ejemplo, quería hacer un viaje, ella su abuelo quería viajar a Europa, y todos los días ahorraba un dólar para poder concretar ese objetivo. Y así Lucía interpretó y aprendió el valor del esfuerzo de cada día que significaba para ella la perseverancia. De acuerdo con ese significado que Lucía dio a ese valor y a ese referente que tiene que su abuelo, es que establece ya el concepto de, de esos valores que la, que la accionan y que la mueven. Porque el tercer paso para para dentro de estos, dentro de este vínculo que hay entre los valores, las creencias y el objetivo, es encontrar la coherencia. La coherencia se trata de practicar hábitos en que esos valores estén presentes. Por ejemplo, como les decía en este mismo ejemplo, voy a continuar con el mismo ejemplo para que sigamos este, dándonos cuenta de la idea general, eh, Lucía tenía el valor de la perseverancia. Cómo vive cada día Lucía el valor de la perseverancia? Bueno, de acuerdo al plan de acción que tiene, entrenando de acuerdo a ese plan de acción para mejorar su capacidad aeróbica, su destreza y todo lo que sea necesario para cumplir ese objetivo de escalar el Aconcagua. Vivir y practicar valores se hace a través de acciones concretas y esto va potenciando y fortaleciendo directamente mi creencia de que puedo subir el la Aconcagua. Las acciones hacen percibir una sensación de certeza que va haciendo que disminuya o se, limite, o se elimine esa inseguridad o esa incertidumbre que me genera las creencias limitadoras. Les repito, a través de las acciones se genera esa revisión de los pensamientos y es así que también hay una revisión de las creencias. Esto lo vemos como coach en una sesión cuando el cliente a través de la acción de conversar es lo que hacemos en una sesión habitualmente de coaching, hace una revisión de sus pensamientos y encuentra ciertas cosas que eh, le hacen un clic o lo expresa diciendo no lo había pensado de esta manera, no me había dado cuenta de eso, ahora que tú me lo decís, o ahora que tú me haces esa pregunta, me surgen estas dudas con respecto a lo que yo pensaba. Entonces, practicar esos valores eh, con objetivos más pequeños puede ser una alternativa para poder acercarme de alguna manera, poder acercar a ese objetivo mayor. Por ejemplo, si el objetivo de Lucía es subir el Aconcagua, además de seguir su plan de entrenamiento, quizás puede comenzar a subir previamente cerros, pequeñas montañas, en su ciudad o en otro país, y así ir experimentando poco a poco, sus posibilidades hasta que exista esa coherencia entre sus acciones y sus pensamientos, y esto le dé la certeza y la seguridad de que sí puede conseguir ese objetivo principal. Como en un, esto es como un proceso de diseño, ¿sí? Vamos como prototipando, vamos modelando, bosquejando, para acercarnos. Poco a poco, ese modelo que tengo ideal... Eh, donde el objeto y la idea se encuentren, o sea, tengo que ir encontrando y se encuentro. Se trata de, de un entrenamiento, todos los coaches sabemos que eh, el coaching tiene, es un entrenamiento, entrenamos a nuestros coachí a correr una carrera de 50 o de 100 metros, si quieren correr una maratón, ¿sí? Entonces, eh, nuestra coachee, Lucía, eh, tendrá que subir la cuesta más alta de su ciudad si pretende luego escalar el apontagua. Y, y si no conoces los valores y, y no vives los valores, lo que haces es estar comparándote todo el tiempo, ¿sí? Eh, nos hace eh, vivir de acuerdo con las expectativas de los demás, nos hace estar atentos, y esperando eh, que nuestra vida conforme a otras personas. Y con esto ya voy a ir terminando. Eh, es fundamental que nuestro coachee conozca sus valores, a partir de ellos eh, trabaje sus creencias, ya que estas tienen ese componente que de alguna manera es el que hace crecer o limita a mi coachee. ¿sí? Esto es lo principal de todo. Toda creencia tiene una intención positiva, porque hay un beneficio asociado a eso que se obtiene con ella. Tomar conciencia de la utilidad de esa única, de, de esa manera, de esa, de, esa, de esa creencia, es la única manera de cambiar esa creencia. Nuestro cliente necesita conocer el beneficio de su creencia y luego decidir qué quiere hacer con ella. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Eso era todo. Gracias, Mariana. Y ahora le damos paso a Simena, que ella nos va a hablar más desde su campo corporativo que domina mejor. <risa> bueno, buenas noches a todos, gracias Gonza. Sí, este, bueno, el, el, el tema que elegí fue un poco, es, eh, es la maestría 2 aplicada al plan de desarrollo personal, dentro de una corporación, que es donde yo tengo más experiencia, realmente, tanto como coachee como como coach. Y, y bueno, entonces contarles un poco cómo, cómo funciona esto y cómo he visto la, la utilidad y la aplicación y los resultados de la maestría 2, do, eh, este, bien enfocada en este plan de desarrollo personal. Entonces, un poco para las personas que de repente no están tan familiarizadas este, con cómo funciona esto, eh, les cuento que el plan de desarrollo personal es, eh, es forma parte en las corporaciones de lo que viene a ser el programa de gestión de talento o el de gestión de recursos humanos. Muchas veces está incorporado en los objetivos que una persona tiene eh, para desempeñar a lo largo del año y también están de la mano con su desarrollo de carrera. Entonces, este, algo que se plantea frecuentemente cuando una organización decide, por ejemplo, invertir en, en, en un programa de coaching para sus empleados, generalmente tenemos eh, como dos, dos eh, situaciones bastante marcadas. Eh, invierte para potenciar, acelerar el desarrollo de, de un empleado, al cual considera, ¿no?, con, con mucho potencial, o está el otro caso que también eh, invierte eh, para apoyar a, a un empleado o empleada que de repente no está desempeñándose a nivel que este, se espera que se desempeñe. Entonces, al menos lo que he visto en mi experiencia personal es que sean estas dos situaciones. Entonces, ya sea por una o por la otra, es muy importante eh, con nosotros como coaches eh, estar seguros que ese objetivo de desarrollo personal está alineado tanto con la persona como con su jefe y puede ser también con, eh, digamos, el gerente de recursos humanos o quien también esté contratando este programa o esté apalancándose en este programa para lograr los objetivos de la organización. Entonces, este, una vez que eso esto se establece y mi consejo personal es que eh, en esa sesión puede, podemos tener sesiones previas, ¿no? De alineación, de entender más a fondo, que lleva a, a la organización a, contro, a contratar un coach para apoyar a estas personas. Tener eh, una reunión introductoria, tanto con el jefe como la persona, para asegurarnos que este, incluso entre ellos han hablado de este tema y que estamos todos alineados en, en, en los mismos objetivos del plan. Entonces, bueno, una vez que esto sí se da, obviamente vamos a empezar a construir, ¿no? la, la relación de confianza, que ya lo vimos, que es este, la, la primer maestría, y bueno, a partir de eso vamos a poder eh, seguir este, con, el, con el objetivo, ¿no? De todo, de este programa de coaching. Entonces, eh, es eh, muy importante aquí, es algo que, que también le, les cuento, muchas veces estos planes de desarrollo personal, si bien están apuntados a, a potenciar una persona, a acelerar su carrera, por ejemplo, o a mejorar el desempeño, este, generalmente lo que hacen énfasis es en, digamos, las oportunidades que tiene la persona para lograr eh, el objetivo futuro o el objetivo del plan, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son las oportunidades que esa persona tiene? ¿Qué cosas tiene que mejorar, que desarrollar, que incorporar? Y raramente se enfocan en, eh, en cuáles son las fortalezas que esa persona tiene o hacen énfasis en esas eh, fortalezas. Entonces, como, como lo veo... De alguna manera es que, en realidad, esta es la gran herramienta que tiene el coach, ¿no? Que es a través, o sea, lograr esos objetivos de, de mejora, digamos, de plan de desarrollo personal, pero siempre apalancándose en las fortalezas de las personas. Entonces aquí viene la primera situación y es que muchas veces, eh, o el primer desafío, que es un desafío súper lindo, es que muchas veces las personas eh, no pueden percibir sus propias fortalezas. ¿Sí? Entonces, eh, aquí es muy importante eh, poder, eh, de una manera, eh, empezar a, a, a indagar sobre este aspecto para eh, realmente poder percibir, tanto que sea bien perceptible, tanto para el coach como para la, la persona, realmente cuáles son esas este, habilidades eh, digamos fortalezas que tiene entonces aquí hay eh, preguntas que son, eh, que son las preguntas poderosas llamémoslas así que serían eh, por ejemplo bueno realmente oír directamente pero bueno cuál es lo que consideras que son tus fortalezas pero también eh, podemos utilizar otras preguntas porque a veces como les decía las personas eh, no, no tienen tan claro esas fortalezas. Tal vez las han entrenado, o sea, han entrenado respuestas eh, para eh, entrevistas laborales, etcétera, bueno, cuáles son tus fortalezas, ¿Cuántos, cuáles son tus oportunidades, que son preguntas clásicas que se realizan, pero realmente este, como que no lo tienen tan eh, vívido o tan incorporado que realmente esas son. Entonces, eh, si a la persona de alguna manera eh, ¿No? Le, le cuesta, le dificulta empezar a hablar sobre esas fortalezas. Está, es, hay opciones como decirles, bueno, contame, eh, por ejemplo, alguna experiencia, ya sea de éxito, algún proyecto, algún trabajo que te haya hecho sentir muy orgulloso, eh, contame cómo fue, contame eh, qué cosas de ti este, hicieron que ese programa fuera exitoso, que ese proyecto fuera exitoso. Este, también se puede ir por el lado de la motivación, ¿no? Empezar a tratar de, de, de indagar, bueno, cuáles son aquellas cosas que motivan a la persona en su, de su trabajo del día a día, o del eh, siguiente paso en su carrera, este, y, y así ir este, permitiendo que eh, incluso hasta la persona se conozca más a sí mismo realmente, y empiece a, a percibir esas fortalezas. Y nosotros también podemos ayudarlo, porque eh, hay veces las personas, algo que tengan muy incorporado, este, y, digamos, y que lo hagan muy bien, este, no lo consideran como algo destacable, digamos, porque es algo de su día a día. Entonces... Eh, muchas veces eh, eso también es importante remarcárselo, ¿no? O, o tratar de que lo perciban y sí aprecien todas esas habilidades, condiciones, características, que, que son todo su potencial. Y a partir de ese, de, de ese estado, de una manera también eh, emocional, súper positivo el que se llega a través de estas preguntas, bueno, a partir de ahí empezar a construir eh, su, su plan de, de desarrollo personal para lograr sus objetivos, pero siempre, digamos, eh, tratar de llegar a ese punto de donde la persona realmente se siente, eh, puede ver su fortaleza, se siente empoderada, llega a, a ese momento de que realmente este, puede percibir eh, todo su potencial, y bueno, un poco como decía Samantha, es, es, es un momento maravilloso en realidad, tanto para la persona como para el coach, para el coach cuando cuando se llega a, a ese momento, este, porque es un momento generalmente de, de, realmente de descubrimiento y de, de fascinación de las personas que hasta ese momento no se, no se ha dado cuenta cuáles son todo ese abanico, eh, enorme de posibilidades que tiene. Entonces, este, un poco, tal vez, mi, no sé si mi consejo, por lo menos el, el resultado de mi experiencia, me dice que siempre, siempre es muy importante eh, cualquier eh, plan de, de mejora, de desarrollo personal, creo que en cualquier circunstancia, pero como lo veo mucho en el ámbito corporativo, porque ya les digo, siempre se hace mucho énfasis en todas las cosas, que la persona tiene que mejorar y no tanto en todas sus fortalezas y cómo puede utilizarlas para lograr sus objetivos. Entonces, este, bueno, un poco esta es la, la reflexión y, el y los comentarios que tenía para hacerles, este, bueno, y espero que, que, que les haya aportado una mirada de otro lugar. Gracias. Muchas gracias, Ismena. Gerardo. La verdad que me encantó eh, los ángulos diferentes que, que no tocábamos habitualmente eh, en estos webinars, estamos avanzando entonces cada uno de los webinars con la mayor profundidad. Quiero agradecerle a quienes han hablado hasta ahora y, y de alguna forma esto queda grabado, como alguien preguntó, lo vamos a subir oportunamente a, a, lo, a, a la página de CertifiedCode.org y, y bueno, se podrá compartir con todos. A mí me interesaría a esta altura del partido escuchar al resto de las personas que están en la sala. Tenemos, eh, por supuesto, una audiencia que, que realmente nos encanta, coaches, líderes, tenemos una, una, un colega que creo que no sé si sí todavía está o no, que es Rafael Calvet. A Rafa lo di por ahí. Rafa estaba por acá, este, eso. Eh que también puedes dar una opinión, este, y bueno, quienes quieran, eh, pueden pedir, eh, habilitamos el micrófono, preguntas, comentarios, reflexiones, me parece que para mí los webinars estos tienen que ser esa posibilidad de intercambio y de aprendizaje entre todos. Además está decirles que les agradezco a todos y les estoy poniendo acá una... Eh, en el... En el, en el en el chat, todas las direcciones que están disponibles para quienes estén interesados en avanzar sobre lo que es la IAC. Eh, bueno, no sé, ¿quién, ¿quién quiere de alguna forma hacer alguna pregunta? No, no he visto preguntas en el chat, salvo esta que acabo de aclarar. y Bueno, comentario de Carla que está acá en el chat. Estuvo, no sé si hay algún, otro, algún comentario que quieran hacer. Estamos con cuatro pantallas, así que... ¿Algo que hayan querido consultar alguno de los expositores? ¿Alguien que quiera agregar sobre el concepto de las maestrías, la maestría 2? Gerardo, sí. Hola. New York, de Perú. Bueno, primero agradecerles a ustedes por la ponencia, ¿no? Es muy valioso el aporte y la experiencia que tienen cada uno de ustedes y que nos pueden regalar en estos minutos, en este momento que estamos compartiendo, eh, felicitarlos, ¿no? Eh, la verdad que es una iniciativa para nosotros y para los capítulos muy valiosa de poder conectar con tantas almas, con tantas mentes, con la integración de esos centros, y poder eh, expandir, ¿no?, que es nuestro propósito, expandir las maestrías en el nivel profesional eh, que, les trae, que traen acá con nosotros ustedes y que nos regalan esta noche, bueno, acá en Perú es de noche. Agradecerle también a las personas, a cada uno de ustedes que se han puesto en primer lugar, ¿no?, para poder darnos su tiempo y poder compartir su energía aquí con todo este grupo. Eh, básicamente eso quería eh, comentarles y ponerme a su disposición también el capítulo Perú. Estamos expandiendo las maestrías aquí en Perú y cualquier consulta me pongo, o inquietud me pongo a su disposición. Gracias. Gracias, Miurka. Ya Ya te va a tocar pronto, como dijimos, Venezuela sigue en septiembre y después se alinea los demás capítulos para costear estos webinars este, mensuales, mensuales de todas las actividades que están haciendo ahí en, en Lima, que están haciendo ustedes en forma presencial. Así que gracias. Este, ¿Algún comentario? Bueno, sí, adelante. Quizá por alusiones. Gracias, Gerardo. Gracias, Gonzalo. Yo soy un invitado de última hora, así que eh, poco puedo agregar. Pero primero agradeceros, por supuesto, ha sido. Siempre es enriquecedor. ¿no? Llegué tarde, o sea que llegué a escuchar a Gonzalo, a Mariana y a Jimena y estoy encantado. Eh, solo una, una mención que yo creo que rubrica un poco lo dicho. Yo, creo, yo hago una distinción siempre entre confianza y seguridad porque creo que, que son cosas distintas. Creo que la confianza es una cualidad interior y la seguridad se la, se la exigimos al mundo. Cuando menos confianza tenemos, ¿no? Es decir, pedirle certezas a la vida y, y eso para mí no solo hace que no sean sinónimos sino que sean casi antónimos, ¿no? Y por eso, precisamente, el, el coaching está tan necesitado y el coach tan necesitado de tener confianza para adentrarse en el terreno más ignoto y más desconocido que es lo que piensa, lo que siente y lo que interpreta el coaching, ¿no? Por lo tanto, sería un acto de torpeza o, o, o, o arrogancia, dar por sentado que, que sabemos que comprendemos y que tenemos las respuestas que son lo mejor para él. ¿no? Por eso estoy completamente de acuerdo con lo que decía, me parece que fue Mariana, cuando hablaba de la humildad. ¿no? Yo creo que, que, que la humildad, que, que, que por cierto viene de la misma raíz latina, que, que, que humanidad, que somos que es tierra, que es verdad, somos... Somos polvo de estrellas, como decía Calzagán, y somos polvo del camino para que venga otro y nos trascienda y vaya más allá. Y en ese sentido, el coaching es una actitud de servicio, una actitud de amor. ¿no? Y creo que en la IAC, eh, no siendo yo un especialista, eh, está siempre presente y, y, y siempre remarcando un poco esa parte. Y creo que es la única forma, además, de aprender. Aparte de que es muy liberador, ir de aprendiz y no pretender ir de maestro siempre eh, y tener las verdades, porque eso te, te obliga a, a, a esconderte bajo una piedra cuando metes la pata y todos la vamos a meter alguna vez, ¿no? Eh, pero es la única forma de aprender, ¿no? Cuando uno mantiene la actitud. Entonces yo hago también una distinción entre maestro o aprendiz, el que quiere ser considerado como maestro, y creo que los sabios, todos los sabios que he conocido, han sido humildes siempre, por eso se convierten en sabios. Y yo creo que este, este proceso de coaching es un proceso hecho desde el amor, es cuando tiene sentido y cuando tiene valor y cuando tiene validez. Y el amor es aceptación, partimos de eso, así que completamente de acuerdo con, con todo lo que he escuchado y muy honrado de, de haber sido invitado y, y aprovecho para enviaros un gran abrazo, Gerardo, Gonzalo y a todos, a Gillian que está por ahí también y a y a todos los que estáis. Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharos. Un placer, como siempre. aporte, realmente, y que has estado. Bueno, algún día de estos estarás este invitado para uno de los tantos eventos que estamos haciendo de la IAC, de hecho ya fuiste orador en Provalis el año pasado, así que sos un cercano colaborador con, con, con la IAC. Encantado, soy material dispuesta, querido. Oh. <risa> bueno, no sé si hay alguna... A ver, si hay alguien que quería más quisiera... Este... Quería comentar también, este, primero que me encantó, cada presentación fue excelente de cada una de las personas, pero lo más que me gustó fue que, o sea, yo pensé, ¿y ¿qué pueden decir de la maestría 2? ¿Cuántas personas pueden hablar y qué, cuántas cosas? Pero las divisiones que hicieron me parecieron excelentes dentro de lo que, son, que es la maestría. Así es que eso me, me, o sea, me gustó mucho. Así es que muchas gracias y los felicito por un trabajo excelente. Gracias. Gracias, este, María de los Ángeles, de Chapter leader de Puerto Rico. Lo, lo, que, lo que está apuntando esto es hacer un tipo de presentación de maestrías diferente a lo habitual y tiene que ver justamente con enfoques que estén aplicados entre la práctica. Eh, la experiencia práctica más bien que la parte teórica de la maestría así que me gusta me gusta cuidado y que en todo caso sigue Venezuela quizá que nos va a proponer el camino de las maestrías y veremos desde qué ángulo lo va a proponer en términos de seguir eh, llevando un poco eh, el camino que yo creo que es el que tiene que ser la práctica y el de la simplicidad menos teoría, más práctica y más empresa. Esto es lo que le está haciendo falta al coaching, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo y lo puse al principio con esta, con esta imagen de Scott y, y Thomas Leonard. Este, hagámoslo simple, eh, salgamos la complejidad, el mundo necesita coaches ágiles, ágilamente preparados para asistir, y desde ahí creo que puedo. De desarrollo. Y, y no hay más preguntas, o si sea, no hay alguien que quiera aportar, porque para eso está abierto el, el este espacio, este, antes de irse. Gerardo. ¿Sí? ¿Sí? Gerardo. Sí. Este, ¿so? ¿Me escuchas? A Pablaza. Sí. Ah. Juan Carlos. Paola, bueno, nada, eh, quiero agradecerles y felicitarlos por, por este tremendo equipo, tremendo trabajo que nos han demostrado, y también para eh, tomar la antorcha de manos de ustedes, ¿no? porque nos tocará prontamente en el mes de septiembre eh, emular lo que ustedes también han hecho. Eh, nos han puesto la, la vara en alto, pero... Eh, aceptamos el reto. Y quiero decirles un poquito que la maestría, percibir, afirmar y expandir el potencial del cliente, realmente eh, tiene cuatro aspectos para nosotros fundamentales, que es reconocer la grandeza del cliente, identificar la perfección de las circunstancias del cliente, expande la conciencia e inspira la grandeza. Todo esto es abonado y todo es trabajado desde el coach. Por tanto, para lograr esto, para lograr esta inspiración y que surja la magia, como digo yo, eh, tenemos que fortalecer nuestras habilidades como coaches. Entonces creo que la, la IAC con su programa de certificación eh, nos dejan en, en, en, un, en una posición muy, muy elocuente, para poder hacer eh, tal, tal trabajo. ¿no? Así que les agradezco eh, este, este tremendo trabajo y, y gracias, gracias, gracias por todo. Gracias, a vos por gracias el... Juan Carlos. Ya que me dio el pie, me gustaría, me gustaría agregar, ya que dio Juan, eh, Juan, eh, Juan Carlos a Pablaza del Pie, de lo que decía del, del trabajo interno eh, del coach es fundamental que si tú no puedes ver ni puedes percibir, si no puedes ver para adentro no lo vas a encontrar afuera. Por eso es muy importante el trabajo interno, y eso es lo que hablaba Pepe siempre, lo que habla siempre Pepe sobre las maestrías, de vivirlas. En tanto que no las hagas propias, las hagas internas y, no, y las empieces a vivir, las maestrías siguen siendo un papel escrito y con muchas letras, que no logras hacerla funcionar en, en, en tu vida y en el coaching. Quería agregar un ejemplito pequeño de una revisión de un plan de desarrollo profesional, que justamente me trajo esto de vivir las maestrías, y me lo trajo a la cara. Eh, esta, para, para desdibujar el caso, esta, esta chica... Tenía bajo el plan de desarrollo profesional que quería trabajar la maestría 9 porque era la que le había ido mal en el examen, era la que menor puntaje habían tenido. Bueno, hablamos mucho de la maestría 9, de todo lo que dice el texto de la maestría 9, y seguimos hablando de la maestría 9, pero no llegaba a cerrar realmente cuál era el fondo. Entonces, agotado toda esa instancia de hablar sobre la maestría 9 y cómo enfocar el plan de desarrollo profesional sobre la maestría 9, le pregunto ¿y personalmente, para vos, para tu vida, ¿qué es lo que te está faltando? ¿Qué es lo que quisieras lograr para vos y que realmente eso se pueda traducir en un beneficio en tu coaching, en tu cliente? Y solo mira para arriba y ella y me dice, mira, realmente estoy mal con la alimentación. La alimentación, estoy, la, estoy teniendo desordenado, estoy comiendo cualquier cosa, me está... Trayendo problemas de salud Realmente Estoy mal con la alimentación ¿Y qué te faltaría para, para que esa alimentación Mejore? Y realmente no estoy encontrando Algún sistema, algo Algo como la maestría 9 eh, Le pregunto Como un sistema de apoyo No es una estructura de apoyo Lo que necesitas para tu alimentación Aquello que tenías bajo Ahora entendés cómo las maestrías, la charla fue un poco más larga, pero ahora entiendes cómo las maestrías se viven. Tú estabas teniendo un, una baja calificación en la maestría 9, de estructuras de apoyo, y lo que estás necesitando para tu sistema de alimentación es una estructura de apoyo que no puedes dar. Aquello que no puedes darte a vos, tampoco se lo vas a poder dar a tu cliente. Y era un poquito, quería traerlo, porque era el pie que me daba de, de trabajar las maestrías con uno mismo de poder vivir las maestrías. Era eso? Por aquí, por aquí León García, Venezuela. Adelante, León. Gracias, gracias. Primero, bueno, felicitarlos por, por este webinar y a los ponentes, porque soy de los que piensa de que la maest las maestrías, más allá de la definición, es la profundidad que tú encuentras en cada una de ellas. Y esa profundidad es la que te da... Eh, digamos eh, conversatorios como este entrando más allá muchísimo más allá inclusive de lo que de lo que puedas tú interpretar de la definición esto esto para mí ha cambiado mucho como decía gonzalo hasta hasta la forma de porque inclusive cuando tú estás leyendo un libro ya después de haber estudiado la maestría que no las terminas de estudiar nunca, porque nunca las terminas de entender, porque son, para mí, muy amplias, empiezas a, a, a ver con más profundidad, inclusive, estos aspectos de la vida y estos aspectos del ser y de la persona que tienes al frente cuando estás en una sesión de coach Y como decía Juan Carlos, percibir, afirmar y expandir el potencial del cliente, ¿cuánto no puedes tú, sin desde la burra, sin desde el... Desde desde, desde echarle porra, sino sacar toda esa sustancia que tiene ese ser maravilloso que está frente de ti, para que él, desde su grandeza, pueda alcanzar el objetivo que tanto tenía en mente pero que no sabía cómo. Y sin embargo, él, viendo en ti como reflejo, puede expandir esa mirada y decir, wow, es por aquí donde debo ir sin temor a equivocarse y sin temor que si se equivoca no importa, porque la experiencia que vivió le dio crecimiento. Entonces, para mí las maestrías son mucho más profundas del simple hecho, como te decía, de la definición. es Entrar en ese mundo y desde la maestría uno, o sea, es, o sea generar un espacio de confianza no es solamente el caerte bien, permitirle al cliente que te entregue sus sombras, sus luces, su mirada, lo que él quiera entregarte. Y desde eso, bueno, quería, eso es lo que quería agregar en este, en este momento. Bueno, muchas gracias. Este, estamos llegando un poco a la hora. Si no hay más comentarios, yo voy a ir un poco ya al cierre. Quiero reconocer realmente a a, a, al equipo, a, al hecho de haber eh, cumplido con la maestría 2, que es reconocer al cliente, que son todas las personas que están presentes de IAC, a, a apreciar su fortaleza potencial a través de la presentación que han hecho, y es lo que hacemos permanentemente, y bueno, agradecerlos por eso, incluso a quienes presentaron por primera vez que tenían tanta, tanta preocupación. Así que buenísimo, buenísima esta, esta posibilidad. Yo lo que tendría es para contarle sobre todo a la gente que no estaba familiarizada, en esta familia de con hacer un montón de cosas, y de repente lo, lo, lo, que, lo que se viene, o sea, es la invitación a ser parte. La invitación a ser parte porque hay un montón de oportunidades, eventos y situaciones que la IAC puede ofrecer, eh, solo voy a, a, a, a ir a, a cómo, digamos, a decirles que este año tenemos, además de todos los ciclos que hemos tenido, que son el ciclo de maestrías en español, eh, a través de la alianza con, eh, con Coaching Global en enero y febrero, el ciclo de Webinar Series este, en inglés, que se hizo también en los meses siguientes, con las nueve maestrías, uh, actualmente está el ciclo en China, el mismo ciclo de maestrías, va a estar en cantonés, y va a volver a estar en español próximamente, y entre otras cosas, porque además están las actividades que cada uno de los capítulos hacen, y además está también la, este, eh, el Cubaris, que es un evento también importante, que se va a hacer en diciembre, y en el medio está el Congreso de Barcelona, que es un evento global, una conferencia global que está en plena organización, solamente para, para mencionar algunas de las cosas, porque podría mencionar que para los que se unan a, a IAC hay un montón de, de cosas que tienen que ver con lo que generan los capítulos, con el voice, el magazine que se viene, con la nueva web que se viene, con un montón de, de situaciones. Quería mencionar eso este, y quería eh, de alguna forma eh, cerrar como empezamos. Para mí la oportunidad de unirse, de crecer como familia, de ir cambiando el mundo una conversación a la vez, y de poder encontrarnos en estas reuniones y en todas las que podamos, eh, es lo que para mí diseña lo que es el coaching del futuro. Un coaching eh, eh, claro, práctico, profundo, simple y efectivo, eh, que de alguna forma es una invitación a todos los coaches a, a sumarse y a sumar las maestrías a su, a su formación. Eh, por supuesto que existen los, los capítulos y para eso... Eh, invito a todos los que, los que son coaches miembros y no miembros a las a de los capítulos de su país. Son eh, organizaciones que, que suman a la formación y que generan eventos como estos. Eh, los, los, los que se suman a, al capítulo, por supuesto, elevan su nivel profesional a través de las maestrías, eh, declaran un compromiso con la profesión, esta es la idea de la invitación de los, de, de, de los capítulos, Promueven el coaching profesional con los estándares que esto, que, esto, que esto genera y tienen la oportunidad de hacer una mejora continua en su desarrollo. Participan en programas de tríadas, pueden participar en actividades con prácticas eh, eh, asistiendo a ONG y por supuesto hay una idea de que los capítulos ayuden a los eh, coaches a generar oportunidades de trabajo. Eh, Esta es un poco la idea de... Eh, ser miembro es una oportunidad para el desarrollo de la red y ser voluntario no es una obligación, es un tema de pasión. Yo considero que es la pasión la que nos tiene que mover a los coaches y no solamente la pasión, sino el, el, el camino y, y lo que nos ayude a sostenernos. Las maestrías es una de esas cosas para canalizar la pasión de forma efectiva, en el bien del cambio. Eh, soy un, un creyente desde hace ya 15 años o más de que integrarse los coaches juntos es una alternativa fundamental para crecer, no podemos crecer en soledad, este, y por supuesto, el aprendizaje y networking como puntos eh, fundamentales. Desarrollar los talentos que cada uno tenga, colaborando con los equipos, en, en, en el desarrollo de las maestrías, en eventos, en fin, estas son todas actividades que pueden haber en los comités. La invitación es a unirse, unirse a la red de, de, de IAC, eh, digamos, y, y, y la, la, la invitación es a ingresar a visitar certifiedcoach.org y entrar a ver lo que implica ser miembro, los beneficios están más, más, más desarrollados en, en, la, en la web. Eh, si te interesa profesionalizarte, si te interesa tomar el camino de las maestrías, si te interesa pertenecer a un capítulo, el camino es, es este, eh, y por supuesto, repito, es una organización no excluyente que invita a los coaches, eh, cada día se están sumando más coaches, incluso distintas organizaciones, viendo un camino nuevo que no es tan nuevo porque tiene 16, 16 años ya, pero básicamente en esta etapa, en esta nueva etapa. Eh, mencionar simplemente el costo anual de 169 dólares, que va a incluir un montón de beneficios próximamente con motivo del Congreso y demás. Eh, el, no voy a desarrollar acá el camino de certificación, pero básicamente el primer nivel de designación, que ya incluiría el primer nivel que, que es el, el Mastery Practitioner, eh, se puede comprar no solo un paquete de una empresa anual, este examen de maestrías y el plan de desarrollo, lo cual habilita a un avance importante en, en, en ser parte de la organización, en estar en la página, en fin, tiene todos los beneficios que esto puede llegar a significar. No quiero irme mucho más largo sin preguntas, simplemente invitarlos a la próxima, que es el cuarto webinar, el 17, el martes 17 de septiembre, su camino a las maestrías del IAC con eh, la organización en manos de eh, Venezuela, eh, por supuesto que nos pueden eh, se pueden comunicar a través de la de la de la página web en la que pueden ingresar vía certifycoach.org barra tu país el que corresponda a la página web de eh, IAC, eh, comunicarse con nosotros a través de, de la centralización de capítulos y por supuesto en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y los grupos de WhatsApp de los capítulos, eh, eh, pueden ser también sumarse desde ese lugar. Eh, no... Ups, estamos acá, ok. Eh, simplemente, y si no hay preguntas o consultas, quienes no se hayan dejado su, sus datos en el, en el chat, pido que lo hagan. Eh, y nada, agradecerle a, en esta oportunidad, en este mes, a IAC Uruguay por la organización del evento. Y a todos los que han participado, realmente muy contentos. Si cualquier comentario que nos quieran hacer llegar, nos lo pueden hacer llegar en el chat o guía de email, chatters.certifiedcoach.org, eh, sugerencias, inquietudes o lo que fuera. Gerardo, disculpa. ¿Sabes que hay, hay, hay, hay una persona que quiere hacer una pregunta, pero me dice que no puede conectar el audio? ¿Ese se llama quién? Porque no, eh, quién? Bueno, dice iPhone Minor, no dice el nombre. Dice por iPhone Por el chat minor. que lo escriba. Ahí está. A ver. Eh, sí, sí, claro. Por eso estamos en el chat. Si no podés, este, porque la, Antes podía, yo no lo tengo. No lo tengo eliminado, pero bueno. Aprovechen este, el chat o, o quien quiera, porque ya estamos en la hora, yo quiero cumplir con la hora eh, para... No, no, no puedo reiniciar el audio el audio de mi parte, así que te pido a Iphone Minor que, que nos dejes tu nombre y tus datos. Vamos a ver, Aquí estamos, ahí ya se te escucha. Ah, ok, ya me escuché. Ok, hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Maynor Otárola. Eh, yo soy de Costa Rica, San José. Mis disculpas por la música, Es nuevo en la aplicación. Eh, esta es mi primera experiencia con, con coaching. Eh, supongo que ustedes son ya profesionales en el, en el tema, en el campo. Eh, desconozco totalmente muchos de los términos y las cosas que dijeron. Empiezo a certificarme como coach. Eh, hasta septiembre de este año y terminaré hasta en septiembre del, del, del año que sigue por medio de una universidad en Estados Unidos. Eh, mi consulta es la siguiente, o sea, yo no sé en Costa Rica si existe una asociación de, de coaches profesionales, eh, no sé quién la lidera, no conozco nada del tema. Y precisamente este, yo de, antes de empezar a estudiar empecé a, a averiguar conozco que el coach ha tenido ciertos procesos y yo quisiera más que todo una recomendación de ustedes ya como profesionales en qué debo enfocarme para para ser un buen coach este, y lograr el objetivo la primera intención con la que yo quiero estudiar es para transformar primero mi vida y en la medida que yo logre transformar mi vida y vea un cambio en mí mismo eso mismo yo quisiera hacer con, con el resto de las personas y pero también comprendo y tengo claro que el, que el coach ha, ha sufrido un, un, un cambio como, como es todo en la vida, la única constante es el cambio y por eso me llama mucho la atención de, del coach del futuro. Entonces, este, no sé, ustedes ya con la experiencia que, que tienen, ¿qué recomendación me darían o me podrían dar de qué cosas debo hacer para, para encaminarme y, y poder sacar el mejor provecho a, a lo que busco? Y muchas gracias, de verdad. Bueno, qué bueno, qué bueno que son estos, estos aportes y estas preguntas de la gente que se acerca al coach. Este, Me encanta escucharlas. Eh, y, y está bueno, yo creo que es importante. Si tengo que recomendarte algo, es que te acerques justamente a las organizaciones. Está acá nuestra líder de, de, de Costa Rica. Y eh, Costa Rica, lo podés acceder vía Facebook y hace Costa Rica, ¿no? Eh, podés acceder, este, bueno, vía mail, pero Facebook es el camino más cercano. Y, y de alguna forma consultar sobre las posibilidades, me decís que ya estás formándote te que ya tenés la formación en camino, entonces creo que dejar la soledad y sumarte a un capítulo, a las actividades del capítulo, siendo o no siendo miembro, porque los capítulos están abiertos para, para los coaches que aún eh, no, no, no sean miembros, eh, y conversar con otros coaches y aprender y de alguna forma este, es un camino eh, de permanente crecimiento y aprendizaje eh, y, y te diría que cuanto más rápidamente comiences a hacer coaching eh, a través de tu formación, ese es el mejor aprendizaje. Ahí vas a entender cómo las maestrías en este caso te dan con la práctica el crecimiento que hace falta para poder escuchar y para poder ayudar a las personas, o acompañar a las personas, como yo digo, a hacer posibles, este, abrir posibilidades de hacer realidad sus metas. Así que por ahora eso es lo que yo te diría, acercate a IAC y desde ahí tenés la información necesaria. Y bienvenido al club, este, qué bueno que lo compartiste. En mi lado es, practica, practica y después de practicar vuelve a practicar. Si es posible entre coaches y para tener feedback también de gente que sabe de las conversaciones, por eso también la IAC tiene las prácticas de tríadas, que de esa manera entre tres coaches se hacen prácticas de conversaciones y siempre tienes a alguien de veedor para poder tener la mirada externa también a la conversación. practiquen mucho que es la única manera de coachear bien. Y sin miedo que no le van a hacer mal a nadie, se trabaja, como bien decía Tomás Leonares, con personas sanas para que desarrollen su mejor potencial y confíen en el proceso. Yo me quiero sumar un momentito, si me deja Gerardo, solamente para decirle a Maynor que aquí estamos en Costa Rica, eh, un equipo que no estamos solos. ...y que estamos como él también creciendo y que por eso estamos aquí reunidos. De alguna forma eh, el Zoom le llegó a tus manos porque tenía que llegar en el momento correcto. Lo hemos publicado por todas las redes sociales, por el WhatsApp y qué suerte para nosotros que haya caído hoy a tus manos y que estés aquí, que hayas tenido oportunidad en medio de tu trabajo de meterte a, al enlace. Así es que estamos en Costa Rica, somos un grupo no inmensamente grande, pero sí somos una familia que estamos creciendo, eh, no solo en Costa Rica, sino en Latinoamérica. Te he dejado mi teléfono en el, en el chat también, eh, si me pudieras escribir el tuyo, para inmediatamente vincularte, minor a los grupos de WhatsApp, a un grupo más grande que tenemos con otras asociaciones, inclusive reunidos como una gran familia de coaches, como decía Thomas Leonard, como una gran villa de coaches, sin distingos de banderas, solo por amor al coaching. También ahí te podemos incluir con muchísimo gusto. Gracias y felicidades a todos por esta tarde tan rica, que me han hecho conectar varios aspectos internos también eh, en, lo, en lo humano del coaching. Y alucino a que en las próximas sesiones de webinar tengamos un pequeño espacio que por ahí Gonzalo lo abrió, que es tener esa mirada introspectiva, ese telescopio para adentro, y que podamos tener un poquito esa dosis en cada webinar. Creo que sería de gran valor una píldora, eh, nutritiva, vitamínica para nosotros. Nos enfocamos a trabajar todo esto en pro del cliente, pero necesitamos vitamina también y nutrición. Por eso celebro esa parte que dieron hoy. Gracias, Gonzalo. Gracias, Betsy. fundamental líder de, de IAC Costa Rica, que eh, cuando ustedes lo soliciten también vamos a compartir el webinar que tuvo el gusto de organizar el mes pasado. Bueno, para mí no queda otra cosa que, que agradecerles, este, sin ninguna duda, en la medida que hablamos, conversaciones que sean realmente, muestren la vulnerabilidad del coach, que es algo que siempre se oculta, porque pareciera que los coaches creen que, que estamos en, una, en un área, en un espacio así de, de particular, este, eh, yo no sé... Este, poder o lo que fuera, y es todo lo contrario, es cuando podemos estar igual igual con el cliente, es cuando podemos realmente vibrar y, y estar en la sensibilidad del cliente, cuando mejores coaches somos, y bueno, a mí me gusta eso de poder mostrarnos cómo somos, no, no es otra cosa que eso. Eh, si no hay más preguntas, ya nos pasamos la hora, les agradezco a todos, creo que está este, tenemos los datos de todos, les vamos a mandar eh, continuidad de toda esta comunicación, y bueno... Súmense a las redes. Fundamentalmente, súmense a las redes y acérquense ahí a IAC en el camino de crecimiento. Y por favor, háganos llegar las sugerencias. Esto es fundamental. La foto de todos. Foto de todos, sí. Estoy acá viendo la. la a ver si. Lo que pasa es que. Prendan las cámaras, así nos vemos todos. esa es la idea. Estoy, estoy acá buscando. Esta, esta, no estoy pudiendo verlos a todos. Llegó. Le dieron colegas sobre la hora, que realmente aprecio que estén acá, colegas de Uruguay. Eh, no estoy pudiendo... En el extremo superior derecho. Eh, no, bueno, pero no, no, no, no, a ver si, si en este caso lo hace. Estoy en la vista del hablante. Es otro problema. Eh... Estoy en la vista de la a ver si puedo hacerlo con esta parte. Lo que pasa es que faltó un. Ah, más Vamos a hacer con esto. Eh, bueno, saludemos, miremos, a ver si puedo sacar. sacar... Eh. Ahí va una. Ahí... Aquí la tengo ya, este, Gerardo. Ok, ahí van las segundas, están saliendo más o menos, lo que pasa es que, que la contó algo raro en mi, en la máquina, por eso no estoy sacando desde ahí, que no tengo claro qué es, ahora sí, ahora sí. No se se acordar las fotos esas con el, con la pólvora, con el flash. Sí. Lo que pasa es que cuando me deja... Bueno, sigo por acá. Y nos queda... ¡Ah, cuánta gente! A ver si estamos... Bueno, además está decir que saqué bastantes durante la reunión, o sea que estamos todos. Y está bueno que, que estemos con la cámara a la vista, no sé, porque si no se pierde un poco toda la cuestión. Pero sí, ya está. tenemos, tenemos las imágenes. Bueno, gracias a todos, nos estamos viendo la próxima vez, cada vez vamos mejor, así que saludos. A disposición, mi nombre es Gerardo Silva y saludos a todos. Bye bye. Chat. Estamos acá. Copiamos por las dudas aquí. Ahí estamos, ahí estamos todavía. Sí, sí, estoy haciendo todas, Felicitaciones. todas las... Felicitaciones. ¿eh? Se, me, se me fue Simena, pero... Felicitaciones. Samantha, Mariana, Gerardo. Ah, estuvo... No pues, pues, me iba a salir, antes, ¿no? voy a hacerlo de acá. De acá.